Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yadira y estás nuevamente en mi canal. Y bueno, este es un video muy rápido que quiero hacer de cómo verse joven. Um, y esto también aplica tanto para hombres como para mujeres. Realmente es un tip muy rápido y muy sencillo que les quiero dar. Pues, eh, yo lo he hecho y he comprobado que sí funciona. Bueno, pues, eh, lo que yo les quiero recomendar para verse más joven es tomar mucho, pero mucho, bueno, no mucho, pero sí constantemente té verde o té blanco. ¿Ok? Entonces, tengo aquí, esta es una bolsita de té verde y esta es otra bolsita de té blanco. El té verde yo lo vengo tomando desde hace como unos 15 años o sí como unos 15 años, honestamente. Yo tengo 31 años y tengo tomando té verde como desde los 15, 16, tal vez 17 años, pero lo tomo diario, tomo como 2, tal vez 3 máximo eh, tazas de té verde diarias eh, desde los 15 años y creo que no me veo tan grande, de hecho la gente cuando no sabe mi edad y les digo que tengo 31 años pues se sorprenden porque eh, me dicen que me veo como de 24, 25 pero si sí dicen que pues que me veo mucho más joven de lo que realmente soy y eso se debe realmente pues al té verde, ¿ok? Entonces les recomiendo mucho que lo tomen en su presentación de bolsita porque esto es lo que, eh, esta es la presentación que yo vengo tomando y que pues compruebo que sí funciona. Y otro que también es muy bueno pero que es más difícil de conseguir es el té blanco, ¿ok? Eh, este es muy difícil de conseguir, de hecho donde yo vivo solamente lo puedo encontrar en una tienda porque eh, pues no lo venden en otras, según lo que yo investigué el té blanco tiene muchos más antioxidantes que el té verde. Aquí el secreto de que estos tés te conserven más joven son los antioxidantes que contienen. Y bueno, aparte de antioxidantes, pues tienen otras propiedades. Por ejemplo, dicen que el té blanco también tiene propiedades anticancerígenas y para bajar de peso. Lo mismo sucede con el té verde. Eh, aceleran los dos el metabolismo hacen que quemen grasas más rápido. Personalmente yo no hago dieta, la verdad es que como bastante y pues creo que no me veo tan gorda. Y se debe, pienso que en gran medida, a que consumo mucho té. Procuro por lo general consumir una taza de té, ya sea de té verde o de té blanco en la mañana, en la tarde, después de comer, eh, y en la noche. Eh, después de comer, por lo general, tomo té verde eh, caliente. Siempre tomo mis tés calientes, no me gusta tomar los fríos. Y además le agrego medio limón a mi té para que de esta manera se queme, bueno, que me grasa más, más fácil. O al menos eso es lo que yo vengo haciendo desde hace muchos años y realmente creo que funciona. Y obviamente puede aplicar tanto para mujeres como para hombres que quieran verse más jóvenes. Toma en cuenta que tampoco es milagroso. Necesitas estarlos consumiendo pues de manera diaria. No esperes que hoy te tomas una taza de té y ya mañana vas a amanecer más joven. Obviamente no trabaja así. Tienes que tomarlos de manera constante, diariamente, ¿ok? Y bueno, esta es una recomendación rápida que les quise dar. Espero que les ayude y nos vemos para la próxima. Bye.